Familia, me gustaría darles la bienvenida de nuevo, pero... Tengo miedo del poco tiempo que le queda a la isla para seguir con vida. Oficialmente, la cuenta atrás ya está en el juego, así que prepárense para escuchar los ruidos monstruosos de Galactus con su llegada a la isla. Y la primera ubicación donde Galactus se esconde ha sido descubierta. Así que chicos... Uh -huh. Estará todo en este video, Amigos, vamos a por Galactus ¡Hey bro! ¿Cómo estáis cracks? Espero que estéis teniendo un día genial y que lo estéis pasando en grande Poneros cómodos porque esto se va a poner muy interesante Les invito a participar en el sorteo que estamos haciendo para toda la Neox Army El pack de Joker, la última risa Es para vosotros, ¿quieres conseguirlo? Tan solo deberás cumplir unos requisitos Muy sencillos para poder Conseguirlo, así que suscríbete Ahora mismo al canal si todavía no formas Parte de la familia, con la campanita Activada, lógicamente, no te olvides de la campanita Porque si no, YouTube no te notifica cuando Subamos vídeo, deja tu Poderosísimo like en el vídeo justo Debajo, para apoyar este vídeo Si te gusta, y recuerda Utilizar <risas> El código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Recuerda utilizarlo cada vez que compras cualquier objeto cosmético y envíame tus capturas por Twitter o por Instagram para que te publique en mis redes sociales. Recordad que en la primera línea de descripción tenéis justo el sorteo para poder participar. Así que chicos, muchísima suerte a todos. Empezamos con el vídeo. Oh, Dios mío, sabíamos que estaría llegando pronto. Y la destrucción del mapa de Fortnite cada día está más cerca los jugadores están reportando que cada día después del contador estará Galactus siendo más y más grande en nuestra sala del Battle Royale ahí mismo podemos ver a Galactus así que sabremos por dónde podrá venir Galactus gracias a esto y es que algunos jugadores reportan que justo la punta de su cabeza ya está disponible en el juego Sabemos que Galactus ya se encuentra dentro del juego online, pero la gran pregunta que nos estamos haciendo es ¿Dónde está exactamente? Volviendo justo a la sala podemos ver la punta de Galactus en su cabeza, justo aquí en Castillo Coral Entonces, si vamos directamente a Castillo Coral Quizás veamos la cabeza de Galactus sobresalir del agua de Fortnite, ¿no? Yo, fijaros, vaya, justo el Helicarrier se encuentra en esta dirección ¿Será que lo primero que encontrará Galactus en su camino será el Helicarrier de aquí? Bro, tienes que moverte de ahí, hermano. Tenemos menos de 10 días para salvarnos el coleta. Entonces, si realmente la mesa del Battle Royale tiene la verdad, deberíamos ver la cabeza de Galactus en esta dirección. Aunque bueno, podría ser totalmente random su aparición. Ya sabéis a lo que me refiero. Como el monstruo de pico polar, justo cuando apareció del agua de Fortnite. Oh, fuck. Oh, oh, oh, fuck, fuck, fuck! fuck. Esperar un minuto que me tengo que ocupar de este... De este mendondito. ¿Vale? pero materiales. Me encantan. ¡Oh! No te puedes meter con... Venom. ¡Al lobby, crack! El castillo, poco a poco, fue apareciendo en las aguas. Dando pista a los jugadores... De que el monstruo estaba escondido por el agua... ...se fue moviendo durante unos días hasta que justo... ...decidió atacar a la isla... ...pero el gran robot Dogus... ...logró derrotarlo gracias... ...a la fuerza de punto cero... ...no se ve realmente a Galactus desde este punto con el helicóptero... ...lo más lógico sería que... ...poco a poco... ...nuevos reportes de todos los jugadores de Fortnite... ...por las redes sociales y foros... ...sobre que deben... ...ver a Galactus... ...poco a poco cada vez serán más frecuentes, ya que realmente estamos cada vez más cerca del evento y eso debería ser así. Recordemos la primera vez que los jugadores realmente se dieron cuenta de que Galactus estaba por la isla, así que lo dije bien, estamos a tan solo 10 días aproximadamente para la llegada del nuevo evento y eso lo sabemos porque, brother, la cuenta atrás ya está en el juego y además también la podemos ver en la propia sala del pase de batalla. Este evento ya está sucediendo. Hemos encontrado los sonidos de los momentos justo antes del evento de Fortnite final de la temporada 4. Vamos a escucharlos y a ver si nos sorprenden. Sé cuánto de asustados estáis ahora mismo, pero os puedo asegurar que yo... tengo caca. ¡Sirenas! En el día del apocalipsis... Los momentos justos antes del evento activan, activarán la gran sirena para avisar a toda la isla de la llegada del villano. Literalmente lo que estamos escuchando ahora según los archivos del juego es el final de nuestra era en Fortnite. Es el final de nuestro mundo de Apolo... Este evento cada vez está más y más emocionante Dios mío, quiero que llegue ya el día del evento Para verlo en directo con toda la Neox Army Yo, bro ¿Dónde vas, crack? ¡Oh, gang shit. Lo siento, bro Vaya kill, amigos se han dado cuenta de que el bus está un poco diferente de la última vez que recibió la, la actualización, ¿verdad? Hemos estado teniendo nuevos buses con las nuevas actualizaciones, ya que Tony Stark se encargaba de diseñarlos con sus mejoras preparándolos para el evento final de la temporada. Pero ahora, sorprendentemente, por primera vez en Fortnite desde que el juego inició, el bus... No tiene globo El bus de batalla que está ahora en el juego Está completamente cargado de energía Y además se propulsa con una ingeniería Totalmente nueva Lógicamente sabemos que estos nuevos autobuses Han sido construidos también por Iron Man Pero no es el único autobús que encontramos Si os fijáis en Industrias Stark Fuera aparcados ya hay autobuses listos dentro de la fábrica hay dos autobuses reparándose y hay un bus que nos trae a la isla eso significa que son seis los buses disponibles en la isla sabemos que estos buses tendrán algo que ver con el evento final ya que Fortnite ha publicado lo siguiente esta imagen que están viendo en pantalla es oficial, ha sido publicada. Es el primero de los teasers para el evento final de Galactus en esta temporada. Donde podemos observar que se ven hasta 6 autobuses volando por los aires. Y detrás está Galactus. Creemos que realmente podrían estar colisionando contra Galactus para hacerle todo el daño posible. Y es que realmente, esta imagen solo nos da a entender que tendremos más de un autobús en el evento final. Más de un autobús que servirán para algo. O bien para evacuar a todo el mundo de la isla, o bien para atacar a Galactus. Bien, sabemos que justo hay seis autobuses en Industrias Stark. Bueno, son cinco, pero hay uno sobrevolando la isla. Y hay seis autobuses en el teaser oficial. Chicos, este evento va a ser una completa locura. Y es que Galactus ya ha sido visto en las aguas de Fortnite. Se ha encontrado su cabeza bajo el mapa. Lo que significa que cada día Fortnite estará mini actualizando para poder traernos un trocito más de Galactus. Estaremos muy atentos porque cada día Galactus saldrá un poco más. A la superficie hasta que esté completamente visible para todos Estaremos atentos a traerles las nuevas noticias y las novedades de Fortnite en el canal Si te ha gustado el video puedes dejar tu opinión o tu teoría en los comentarios Y todo a la Neox Army podremos leerla De igual manera te agradecería un fuerte like en el video A ver si logramos alcanzar los 10.000 likes en el vídeo Gracias a todos por verlo y espero que... Galactus no se coma nuestro mundo.